vehículos que pueden viajar años luz, saliendo de dimensión a través del hiperespacio, mesas médicas sin cirugía, grúas para levantar objetos pesados y o fríos, cristales soldados para rotores de cristal, guías de ondas espaciales plegables y vehículos de propulsión de campo electromagnético que utilizan campos altamente relativistas. Se compone de dos selenoides enrollados con un cable común en direcciones opuestas, en dos laminados de transformador de hoja curva toroidal separados de diferentes radios. El selenoide más pequeño está montado a lo largo de la línea central del selenoide más grande. Esta geometría magnética circular crea campos eléctricos de deformación lineal a lo largo de la línea central de las bobinas. Debido a que el flujo magnético de los laminados viaja en direcciones opuestas a lo largo de arcos de diferentes radios en las dos bobinas, el sistema genera una masa negativa y una constante de resorte negativa.